compartir y o crear contenido relevante esta estrategia es el gancho número uno para captar seguidores fieles en todas tus redes sociales y ese contenido puede ser tutoriales tips, recetas de cocina recetas de salud consejos a lo mejor consejos espirituales libros electrónicos mini cursos cursos completos como el que te estoy regalando en este momento seminarios en línea es decir todas aquellas estrategias de mercadeo que te permitan enganchar gente fiel y eso es lo que estamos buscando gente fiel que nos siga en todas nuestras redes sociales cuando empezamos a regalar contenido que realmente sirva a la gente milagrosamente van a empezar a compartir tus publicaciones y te empezarán a seguir ahora debes investigar bien qué contenido debes regalar y qué contenido debes vender qué esperas hazlo hoy mismo en los siguientes videos tutoriales te voy a enseñar exactamente qué es lo que debes regalar y cómo debes decirlo en redes sociales, por lo que es muy importante que te suscribas a este canal, actives la campanita y no te pierdas los siguientes videos que están realmente súper buenos.